Hay que colocar aquí, era... si sí, aquí es donde llegamos. Cuidado con las explosiones. Aquí, aquí hay un pergamino, templo. En los, en los bancos eso? hay uno que tiene un pergamino. Sí. Mata cinco enemigos lanzando frascos, tres de cinco. Coloca las tres piedras, voy a colocarlas. Una... A ver, el primero se va a llevar un botellazo, pero increíble. ¿eh? ¿Por ¿Dónde viene? Pero me voy a quitar. ¿verdad? Por allá. Buah. Bien, todo bien. Se va ha llevado un botellazo. ¿eh? Pero no te acerques, ¿eh? que me tira explosivo y que me hacen falta. Vale, vale. Me ha dado un trofeo. Vale, ya lo he hecho. ¡Ole! Yo me guardo toda la electricidad para estos. Estoy no tirando ácido aquí de allí. Eh, quiero ir a por ellos. de pociones tenemos 20 pociones. Eh, más cabrones. Va a gordos en ya, eh. No, cargo ya ya Coño, no, no, no, no, no, no, no, no, Se no, <risa> Por culo, chao también. No, me ha tirado el cabo, tío. Cuidado que están esos tipos de puta ahí tirando fuego, tío. Lado. las funciones de electricidad son un pepino cabrones, los de azul, los de azul muertos. Tengo muchos puntos de habilidad sin asignar, tío. Me eh, falta uno, me faltan dos. Sí, yo tengo los tiras para atrás, te das una hostia, Le das R1 y se tira para atrás botellita ahí viene Ha esquivado. Y aquí, cabrona. Ahora no. Cuidado, cuidado. Está roto ya. Minotauro, tú. Minotauro, le he ido yo ahí. No, que me he cagado, me he matado, tú. Veo si me puede salvar, todo y si no, revivo una vez. Si tienes electricidad... Vegan, vete, vete, vete, vete, me revivo, me revivo, ya está. No, no, no, no ya, ya me he revivido, no voy a ser que mueras. No, yo corriendo puedo estar, pero. Pues ya está, ya está. No te veo. Ah, vale, vale, ya. No, no, si le da a resucitar. O Se gasta una vida y ya está. Es que me he puesto las granadas explosivas, es que la grana explosiva son una mierda. Hay que empezar ¡Oh! a matar, eh. Te he jurado a un marado, mierda. Es que hay que matar. Tiene mucha mentira ahí arriba, para tirar granadas a un no parado. Me de todo lo que hay. Mata enemigos tirándoles salientes. Es que no sé lo que son salientes. Salientes elevados. Vale, vale, vale. Tengo explosivos de ningún tipo, ¿eh? Bueno. Tira por estos que tiran explosivos, mierda. Cuidado, esto ¿eh? todo no está cerca, está agrandando yo, pero estoy tirando granadas. Vale, vale, vale, pero quiero, quiero acabar con esto. Tío, bueno, se ha reventado, sí, los estoy ahora, me, me he subido aquí arriba. Me matan otra vez, tío, ¿cómo puede ser. Espera que te salvo, eh, que hay pocos. Sí, a sí, que venga el grande. ¿Qué? Mira que el grande no se mueve de ti. Buah. Pega muy duro, ahí grande. Ahí se mueve, ahí se mueve, ahí se mueve. Me he subido arriba y he tirado 200 de todas las granadas, chaval, y qué destroce. Eso no me queda nada. Tío. Me estaba curando. Ya, pero corre. ¿no? Y coge la mochila, tú. Corre, vete, vete. Vale, muertos dos más. Oh, grande, qué cabrón la que me ha quitado, tú. No, no, no. está grande no, no. tú pero eso nos queda grande tienes muchas explosiones súbete aquí arriba aquí arriba y tira de todo no tengo nada aquí, vale. saliendo tío. vale vale no pero da igual si te pones arriba no te molestan ah, nos, nos, cabrón me subo, me subo. ¿Verdad este cómo se le pega, tío? ¡Guau! Me pegar por detrás. aquí uy uy uy olo, olo. Cuando para, Pesaos, tío. No sé cómo se mata ese. No le estamos quitando nada de vida. Ahora le he dado, tío. Hay que darle por la espalda. Te Tío. he quitado de dos hachazos bastante vida, eh. Toma cabrón. Toma cabrón. Quiero mucha paciencia, eh. Toma. Tío, tío, tío, tío, tío, tío. Tío, que está a media vida ya, toma. Está muerto ya, eh. Casi. Bueno, no ha muerto, pero más de me... menos de media vida le queda. Buah. Toma, cabrón hasta no se lo Buah, qué hostia, me se ha vengado, ¿eh? Cuando me dé hay que darle, ¿eh? Ahora, ahora Buah No, me mata el cabrón este Joder Vale, no hay bichos, ¿eh? Ahora, te muero, ahora Ahora Buah te he dicho, no está muerto. Sí, sí. Sí, sí, sí, vale. Buah, madre mía lo que ha costado, tío. Mira, una espada lila, loco. Uf, madre, cógela, cógela, cógela.